¿Qué tal? Yo me llamo Alondra, tengo 10 años, mucho mucho me gusta el color morado Mi juguete preferido es una muñeca que me regaló mi hermana en su graduación El mejor mes del año es septiembre, ya que se celebra mi cumpleaños y me encanta Un animal especial para mí es un perrito, porque yo tengo un perrito Pero la lástima es que ya está viejito y parece que se va a morir, el pobrecito mi mascota se llama Estrellita, es un hámster muy juguetón y travieso. Siempre cuando se pone nerviosa, se hace una pelotita y se queda echadita. Y cuando duerme, aparecen esos como collares de Mulan que tiene y aparece eso ya que es de dos colores blanco y negro y da mucha risa. Otra cosa de mi Hansa que me da mucha risa es que cada vez que hace su camita parece que toda la viruta la montona una esquina y cuando alguien más la quiere hacer lo bota y otra vez ella solita lo hace. La mejor película que vi fue Descendientes 2 ya que trata de un, unos villanos que se adaptaron de un príncipe, entonces al querer una villana ser otra vez villana se fue y causó un gran problema y raptaron al rey de ese reino. Aunque me da mucha pena esa parte, lo que más me gustó es cuando se reconciliaron las amigas. A mí me gusta jugar pastelazo porque me gusta ensuciarme. Es gracioso, además te llenas todo y parece que tuvieras una barba blanca. Mi superhéroe, o superhéroe, aunque en realidad es solo un personaje que me gusta, es Ivy, de Descendientes. Me gusta porque ella es carismática, alegre, y le gusta actuar, bailar la música, cantar y es muy bonita y, y muy comprensiva. El mejor lugar del mundo para mí es mi cuarto porque tengo la privacidad que yo quiero. Un recuerdo que me gustó fue el viajar a Estados Unidos. Ya que ahí, yo visité a mis tíos y a mis primos. Mucho me gustó cuando el perrito de mi tía quería meterse a la piscina de mi tía y estaba nadando por el bordecito. Si lo metían todito, luego para salpicar y limpiar era un desastre. A mí me gusta hablar mucho de perritos, ya que me encantan los perritos. Cuando yo nací tenía muchos, muchos, cinco perritos por lo menos. Y eran muy bonitos. Si yo me fuera de viaje, las tres cosas que me gustaría llevar serían ropa, mi tablet y mi celular para estar conectada y la ropa, obviamente, para estar limpia. Antes de terminar, amiguitos, le cuento algo. Había un video de mi amiga Fernando que contó sobre un águila que se puso en su pino. Entonces, ella es mi amiga. Yo soy Alondra, la amiga de Fernanda, la que sabe jugar fútbol. Y ella siempre me invita a jugar. Bueno amigos, ya terminamos. Espero que les haya gustado. Hasta el próximo video. Chao.